con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Os estáis dando cuenta de cómo está describiendo ese acercamiento? Es impresionante. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. En medio de esa gran nube, con toda esa descripción, hay cuatro seres vivientes.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 Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Atención, ahora no está describiendo seres, ahora está describiendo un objeto, como una rueda. ¿Recordáis el torbellino de Dios? ¿Cómo hacía? Circunferencias. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Nos está describiendo hasta el color. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Está describiendo algo inusual, ¿eh? Una rueda dentro de otra rueda. ¿Lo habéis visto esto en ciencia ficción, en películas ya? Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros... Atención, mirad la clave, y sus aros, ¿qué es un aro? ¿No es algo redondo? Eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Cómo? ¿Como ojos alrededor? ¿Qué son los ojos? Formas redondas, alargadas alrededor. ¿No estáis viendo una descripción de nada aún? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. ¿Por qué? Porque estaban puestos allí. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, porque estaban en sus pies. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Cómo entendemos eso? El Espíritu estaba en las ruedas. Esas ruedas... ...eran dirigidas. Cuando ellos andaban, andaban ellas... ...y cuando ellos se separaban, separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra... ...las ruedas se levantaban tras ellos... ...porque el Espíritu de los seres vivientes... ...estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas ¿qué está describiendo? algo que cubre sus cabezas como una cúpula a manera de cristal maravilloso y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo mirad qué cosas nos está describiendo estos seres tan especiales iban en algo con una forma circular con una cúpula redonda encima como de cristal con algo alrededor como ojos ¿aún no nos damos cuenta de qué nos está describiendo aquí el profeta? ¿es simbología esto? versículos de 24 a 28 y oí el sonido de sus alas cuando andaban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 ¿verdad? en esos momentos ver estas cosas debería ser estremecedor si lo es para nosotros ahora ¿cómo no va a ser para ellos en esa época? ¿he dicho ovnis? bueno, tendremos que hablar también sobre eso porque yo no estoy identificando a Dios como un extraterrestre que viene montado en un ovni y etcétera, etcétera hay mucho más que esto vamos a ver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 me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Yo me pregunto, sabiendo esto el Vaticano, ¿por qué tiene un obelisco delante suyo? Si ellos eh, dicen ser también casa de Dios. Qué vergüenza, ¿eh? Léase lo mismo para Estados Unidos. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cabé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Atención, ¿qué le muestra a Dios aparte del obelisco?, ...que están con figuras de reptiles y bestias abominables. Sí, los famosos reptilianos que tanta gente sigue, ¿verdad? Cada vez más gente tragándose la historia... ...de que nuestros enemigos son marcianos reptilianos. ¿Por qué adoraban a reptiles? Porque era el símbolo de Satanás cuando se posesionó de la serpiente en el Edén, que era un reptil. Los demonios son esos reptilianos que esas gentes que ahora hablan de estas cosas se creen que son marcianitos, que vienen de otro planeta, etcétera, etcétera. Son demonios. Y Satanás, como siempre, para colarlo lo mejor... Ya veis, ¿cómo se presentan esos reptilianos? Pues en naves y en cosas así. ¿De dónde sale esa idea? Pues Satanás no se inventa nada. Satanás hace copiar y plagiar, y plagiar lo de Dios. Una vez más. ¿Pero esto qué quiere decir? Que Satanás no se mueve así. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿cómo vino a parar a la tierra? Él y sus ángeles. Solo flop, flop, flop, flop volando y ya está cayó como un rayo, pero todo esto que nos ha ido describiendo aquí, Satanás, ¿ya no lo usa? Si es una tecnología de Dios, ¿cómo fueron ellos a parar aquí? ¿De dónde proceden los ovnis? ¿Existen, no existen? ¿Vienen de otros mundos, son de aquí? ¿Hay un poco de todo?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 ¿Por dónde tiene que entrar la luz del sol? Pues están encaradas igual por ese rosetón, por un aro redondo. El domingo es el día de qué? ellos mismos hemos visto antes, en la conferencia anterior, era el día del sol. Es a lo que adoraban ya antes. Sigue estando todo el satanismo igual. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí?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 Pero es que está en el contexto en que Dios se eleva por encima del querubín. ¿eh? Dice que los marque, los señale a estos que gimen por las abominaciones que se hacen en medio del casa de Dios. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay un paralelismo con esto para el tiempo de final. Dentro de la propia iglesia adventista habrá personas que gemirán por las abominaciones que se hacen... En ese lugar, porque se hacen, desechándose el espíritu de profecía y haciendo cosas que no tocan, como invertir en bolsa los diezmos del pueblo, etcétera, etcétera, y viendo cómo nos están llevando al ecumenismo. Por tanto, hay pueblo de Dios que también va a ser marcado del mismo modo, sellado.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 ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste.